¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos Soy Snow, en los controles se encuentra Funny Chan, que en unos minutitos, unos segunditos más se conectará a Discord Yo voy, yo voy <ríe> Sí Y el día de hoy vamos a estar jugando Altos Odyssey Jueguito móvil que se encuentra disponible tanto en iOS como en Android. Y por supuesto, eh, este programa de Catando Juegos Especiales de Móviles lo estamos realizando gracias a nuestros queridos amigos de Motorola quienes nos facilitaron el Motorola G9 Plus para justamente poder... Eh, Puedes jugar jueguitos, probar el rendimiento de este celular, porque eh, en realidad se disfruta bastante la relación entre duración de batería y performance. ¡Meow! ¡Así es Snow! ¡Ay sí! Te escuchamos, Fanny. He regresado desde las tinieblas. Yeah. Estaba, estaba lejitos, pero ya, vine corriendo. Muy bien. Por decirte feliz viernes. <risa> <risa> y buen fin. Sí, buen fin. Estamos aquí relajaditos para poder jugar... Altos no consulta este, este eh, juego está gratis Sí. en google play Sí, se encuentra disponible gratis en google play y obviamente si que deseas eh, seguir jugando te da posibilidades de, de ver eh, publicidad para poder continuar en caso de que mueras y eh, ahí también vamos a ir revisando algunas cosillas vamos a tratar de desatarnos la publicidad lo más posible porque aquí no lo podemos controlar Ir agilizando los tiempos de espera Sí Me parece yeah, Oye, sí. este, este es el primer título que estará jugando en pantalla horizontal Los dos primeros capítulos fueron justamente con juegos, videojuegos, verticales Sí, esta tiene la característica de que se juega girado eh, Justamente como dice, es la primera vez que nos toca Y este es un runner Bastante simpaticón, por lo menos la gracia es que todo eh, el personaje que se mueve a través de la arena y que puede realizar acrobacias para seguirse desplazando. Y también los... Eh, ¿Cómo se llama? Los... Los climas van variando. ¿Por qué se ve como... ¿Te refieres a clima o como a... Ahí, sí. a tiempo del día? Va, va variando en, ambos. En, en ambos. Tanto el, el día como... Allá. Ahí justamente tenemos el tema de la publicidad. Sorry, chicos, vamos a saltarnos. Nada que, ser, nada que hacer. Sí. Pero se entiende que, claro, si quieres ver la publicidad, si quieres... Ah, bueno. <ríe> Pasan qué cosas. Eh, que si quieres agilizar tiempos, obtener más recompensas, duplicarlas en algunos casos, o eh, sanarte más rapidito, Ahí está el factor publicidad, que es ver un video más aproximado de entre 15 a 30 segundos, dependiendo. Y continúas el juego. Claro. Snow, te dejo un pelito, porque las gatitas tienen hambre y hay que darles comedita. Ah, dale. Bueno, como digo, eh, nuestro personaje eh, tiene que ir descendiendo a través de las dunas. Ahí pueden ver lo hermoso del clima. Ahora sí, vamos tomando más, más en serio el temita. Y eh, tiene que ir evadiendo los obstáculos. que okay, Justamente tienes que estar fijando si hay rocas y hay peñascos, precipicios. Tienes que tratar de, de evadirlo. Y tener la posibilidad de realizar saltos. Y con ello también hacer truquitos. Puedes moverte a través de las lianas. ¡Oh! Ahí justamente no le apliqué el salto. Vamos a finalizar la carrera nomás. No quiero ver créditos. Lo he estado jugando un par de horas solamente, así que lo siento, chicos, si no soy tan, tan bueno. <risa> Ahí justamente que va la roquita y tienes que ir recogiendo las monedas. Que las mismas monedas te sirven para ir desbloqueando algunas cosas también. ¡Oh! Justo, un pillol. Y también tiene misiones, los cuales eh, te permiten seguir subiendo de nivel. Aquí vamos a saltarnos la publicidad, que no es tan hostigosa. Se encuentra presente y luego de un par de partidas eh, aparece. Ahí si sí es que tienen algún datito de poder saltarse este tipo de, de publicidades, es siempre bienvenido. Pero, Pero las misiones van de la mano, perdón no eh, del tipo de salto que debes cumplir, las monedas a juntar o distancias. No necesariamente están así. Ah, hay misiones que tienen que ver justamente con los trucos que se hagan. Hay otras que no tanto. Ahí sí, ya descendiendo un poquito más. Y obviamente, en la medida que hagas trucos, aparte de, de poder seguir sumando multiplicadores, también sirven para poder elevarte y ganar más velocidad. Off topic es no. Estoy alimentando a las gatitas y tenemos una gatita grande y una gatita pequeña. Entonces uh -huh. los alimentos son distintos. Comprenderás que la gatita pequeña hizo un arascón de comida, se fue al rincón al lado de tu silla y se está comiendo la comida de la gata grande. Ah, no puede ser. Tengo que esperar a que termine de comer y volver a su plato de gatita bebé. Bueno, pasan qué cosas cuando uno tiene mascotas. Sobre todo cuando tienen diferentes edades y hay que estar controlando que no se coman las comidas de los demás. Oh, me Justamente me porque son vitaminas y todas esas cositas que necesitan dependiendo de la edad del gatito. Así que ahí estar... ¡Ojo, ojo el cherky! Sí. <risa> ¿Alcanza, alcanza, alcanza? Sí. Ah, y ahí agarré un imán que sirvió justamente para ir atrayendo las moneditas que estaban cerca. Lástima que haya durado poco. Oh. Ahí está, ya. Rompí mi mejor distancia. Se va guardando el récord justamente de la distancia. protección, no sé, para qué era. ¡Oh! No pude saltarme la roca. Pero ahí ya llegué un poquito más lejos. Rompe un recipiente, ya. Hacer es la misión. Ahí se dieron cuenta que después de un par de partidas sale la publicidad. Vamos continuando. Los controles son bien simples. En el sentido de que solamente con un con un touch, eh, te permite hacer que salte el personaje y si lo mantienes, tal como se han dado cuenta, eh, va realizando las acrobacias. En el fondo es un giro, pero te permite justamente ir controlando eso. ¡Ah! Mal momento va a ser el truco. Porque el tienes que completar el truco. ...para que se vuelva a estabilizar nuestro personaje principal. Así que... ...a menos que tu personaje haga el truco muy rápido... ...no es tan recomendable hacerlo en esos momentos que hay que agarrar. Ahí lo hubiera... Uf, ...derechamente dejado que se desplazara. ¿Y con cuántas vidas tú comienzas? No, aquí no tienes vidas Oh, eso es muy bueno Simplemente te deslizas Y si chocas o te caes Pierdes Creo que Lo único es, sí que de repente eh, Puedes agarrar Un poder que te da un poco de eh, Invulnerabilidad Pero es momentáneo Y ahí sí, rompió el recipiente y poder subir de nivel. Quedan ocho niveles. Y la publicidad. Nada que hacer. Nada que hacer. Vamos a volverlo a intentar. En todo caso, hay juegos que tienen publicidad mucho más invasiva. ¿eh? Sí, sí. Ah, por... Es tolerable. Sí, es tolerable. Sí, total, ya terminando la partida, ves una y puedes cerrar la... Después de 10 segundos. Okay. No tienes que ver la publicidad completa. Eso también es bueno porque otros títulos te imponen que tienes que ver completo. Sí, yo creo que si deseas eh, volver a... ¿Cómo se llama? A realizar... A volver a donde estabas porque hay una opción de revivir al personaje. Eh, tienes que ver la publicidad completa sí. Si no, no, no es necesario Y ahí se puede ver que justamente Como cambió el clima, ahora está lloviendo Y suena que está lloviendo Ahí sí Ya recogí 50 monedas Cumplí una de las misiones Buenísimo. Ahí. Oh, me salté la flor. Oh, casi. hoy oh, logro desbloqueado. Ahora sí me integré bien. Muy ¿Te bien. ¿Qué comieron y ahora están haciendo de las suyas por ahí. Luego de avanzar, un rato sale eh, esta vecilla que es un compañero y que te permite ir recolectando algunas monedas que se encuentran flotando. Y yeah, ahí superé mejor distancia. Oh. Ya, por lo, por, por, por lo menos el vuelo hizo que pudiera romper la roca. Eh, imágenes del juego para hacer las miniaturas y, y difusión correspondiente. Eh, me salía que no solamente está eh, Altos Odyssey, sino que también hay otro más. ¿En serio? Desconozco si será la secuela. Déjame corroborar bien para decirte el nombre: Alto Collection. Mm. Y justamente Alto Collection es el que incluye eh, Alto Adventure y ¿Ya? Alto Odyssey. Ah, ya. Son dos entonces. Y ambos títulos eh, van, bueno, tengo que corregir la fecha también, estoy viendo un, un artículo uh -huh. antiguo para corregirte mejor. Pero van camino a la Switch, así que... Ah, Switch. buenísimo. Es un salto bastante importante para los desarrolladores, así que felicidades también. Claro, espero que le vaya súper bien Confirmar tiro, Tengo un tráiler, pero lo voy a mutear para que no se escuche, y fechas, que es lo que me interesa. Claro, justamente la, la flor permite tener eh, resistencia a las rocas, por tiempo eh. limitado. Confirmándote un poco, el título en teoría, porque tú sabes que por el 2020, por temas de pandemia, muchas fechas se, se aplazaron. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, oh. Estuvo buena esta partida. Este título ya salió el 26 de noviembre del 2020. Oh. No solamente para eh, consola Nintendo Switch, sino que también para. Epic Game Store Xbox y Playstation 4 oh, ya, voy, Así que voy literalmente a Voy a reiniciar porque parece que se pegó justo En medio del oh. Oche, ahí. Pero me alcanzó a escuchar o no No, no, se pegó, no, el... Se pegó el La ¿El celular aplicación. No no no, no, el visualizador. ¿Sí? no, no, no, el visualizador Entonces no sabía no lo que había avanzado no, no, no sé. Bueno, el lotito que les hablaba es que si vienes no, está jugando eh, Altos Odyssey. También existe Altos Adventures. Y ambos títulos eh, se eh, podríamos decir que juntas ambos y se llama The Alto Collection. Ya. Yeah. Este nombre específico llegó, ya está disponible, en eh, Heavy Game Store, Xbox One, PlayStation 4. Y estaba en camino a Nintendo Switch. Así ya, que ya está, de hecho. Todo salió eh, a la vez. El pasado 26 de noviembre del 2020. Lo que estás jugando es... Eh, de al, eh, Alto Odyssey. Y eso es para móvil. Sí. Así que los títulos por separado estaban para móviles. Pero la colección completa llegó a consolas. Eso al sí, final... Ah, no a, hablar, perfecto, pero, sí. a eso me refería. Ahí pude explicarme mejor. Interesante. Sí. Buscando justamente recomendaciones de videojuegos para que podamos jugar en, en esta edición mobile de Catando Juegos. Me topé con esta. Tú le diste la oportunidad. Estamos haciendo el streaming en cuestión. Aprovechando justamente el Moto G9 Plus, gracias a Motorola Chile. Y en cuanto a comandos. ¿No te es tan complicado la maniobra, la, la jugabilidad en general? No. No, porque los controles son súper simples. En cuanto a la música. ah yo justamente estoy muteado con la música. Déjame escuchar la música. No, no, sí. No, no está sí. saliendo la música por Discord. Oh, rayos. Bueno, en, en cuanto a la OCT, tal como es. Creo que tiene un ¿Te tema acuerdo? continuo, el cual va ah. variando según el clima, pero bastante relajante. Justamente para no, no hacer el efecto contrario, el de ansiedad y estrés. Sí. Como oh. que disfruten más del paisaje. y medio acostalada. Uh -huh. Laste no de la manera ideal ahí en el stream tendría que estar saliendo uh -huh. la, la música del juego si sí, confirme ahí está, está viendo la transmisión más precisa en disco ahora está lloviendo así que no suena porque no el... oh, de hecho se escucha Suave, porque prevalece lo que es justamente el elemento de clima de la escena. Claro. Qué bien que resalten eso. En todo caso, el título siempre tú estás surfeando en dunas gigantes. Sí. Como resumiendo, resumiendo, ultra resumiendo. Sí, en resumidas cuentas, los personajes hace sandboard. Mm. Y ahí realiza acrobazia también. Aprovechas muy bien los elementos de la escena. No solamente eh, dunas gigantes. <risa> Nada que hacer ahí justo yo que no alcanzas oh, antes. Bien. Oh, vaya. Que vamos a esta altura porque también nos vamos a tapar el futuro con otros títulos hacían. ¿eh? Vamos a tener que tener un telón de anti-publicidad. Yo sé que hay algunas aplicaciones de Android que justamente permiten que no se ejecute publicidad. Oh, eso es interesante. Sí, pero hay que buscarlas porque hay algunas que no sirven para nada y hay otras que sí sirven. Hay algunas que bloquean a través de conexión VPN que eh, mm. niegan las conexiones. Pero claro, a veces las mismas aplicaciones te obligan a ver publicidad y en caso que no, no puedes seguir avanzando. Entonces también hay que estar revisando cuál es. el. cuál es la fórmula para que estar tratando de no ver tanta publicidad. Y así no afecta la transmisión. Pero, sí, sí. Obviamente estamos viendo la opción gratuita en estos momentos porque hay opción que tú te compras el juego y te saltas toda la publicidad. Que es la opción eh, más claro. recomendada. Varias cosas. Primero eh, no, no está tan viralizado el tema de hacer streaming de juegos móviles, sí, con títulos específicos. Eh, pero aquí en Catando Juegos y si Mobile estamos probando de varios tipos. Así que vamos a estar viendo tanto. Eh, proyectos super indie o también eh, estrenos sí todos los que en nada van a salir ya estarán disponibles gratuitos pero lo otro que tú mencionabas es en la tónica de muchos si bien hay algunos que eh, para prevalecer en en la plataforma deben aplicar la publicidad siempre hay una variable en el sentido de que puedes pagar y así omites toda publicidad molesta y juegas tranquilo. Uh -huh. O, eh, que mencionábamos antes, estás obligado a ver la publicidad. Pueden ser 10, 15, hasta 30 segundos. Eso es más invasivo. Claro. Pero claro, para quien sube el juego en la plataforma, es un ingreso seguro. Claro, sí, por eso es el. el... El, ¿Cómo se llama? La línea delgada entre cuán sí. ético resulta la publicidad Y este es un caso peculiar Porque no te afecta a lo que tú quieres hacer En este caso es mostrar la jugabilidad, mostrar escenas, cumplir misiones dentro de todo lo que es el juego Pero no te exige el que debes ver obligado, sino que perfectamente lo puedes saltar Así que el poder saltar la publicidad, dependiendo, obviamente, si no, no no quieres juntar nada, ni duplicar cosas, ni etcétera, etcétera, etcétera. Bastante cómodo. Y bueno, si, si eres más de los ansiosos que estás envicio, eh, enviciado con el título y no quiero la publicidad, pues ahí está en tu criterio también pagar o no. Que okay, también, como digo, es la opción más recomendada si deseas disfrutar sin tantas molestias. Claro, pero como nosotros estamos viendo una pincelada de varios títulos en... O sea, títulos por programa eh, No necesariamente quizás paguemos la, por la publicidad Porque la idea es mostrar en bruto Juego descargado, que se ha jugado un poquito, unas poquitas horas Como para explicar mejor la eh, jugabilidad, de qué trata, etcétera. Pero mostrar la experiencia en vivo Claro para que también así sepan de que a que se van a encontrar cuando se descarguen con el título claro. y si bien bueno hablamos tanto del tema de la publicidad te sugiero que en su momento eh, muestres dentro de las opciones de menú que tenga que, ten, que tiene este título eh, dónde se encuentra cuánto cuesta oh. y así aprovechamos también de aclarar ese detalle para quienes quieren pagar ya, aprovechemos por los... día, dado que ya terminé. Duró harto esta carrera, superé el récord que tenía, ¿Sí? así que muy bien. Manteniste bien también, Y subí de nivel, que era lo que quería. Y cumpliste con los objetivos. Sí. Estrellita, estrellita, estrellita, sí. Quedan bien. seis niveles. Hablando de la bendita. <ríe> ya, vamos entonces a inicio. Sí. entonces se puede compartir y demás, ¿es? ¿sí? Vamos a ver. Nosotros siempre estamos muy en pro a lo que es como la fomentación de juegos independientes, eh, también dar visibilidad a quienes son los desarrolladores de los títulos. Entendemos la otra parte que ellos de alguna manera, si te ofrecen un título gratuito, tienen que poder mantenerlo en la plataforma y, y ganar algo de ello. Claro. Mira, en este caso tenemos... Los ajustes principales: que está. ¿Mm? Eh, se puede modificar el sonido, la música, la posición de la pausa. En caso de que no hayas visto el tutorial, repetir el tutorial. Sí, pero qué bien, tener la posición de la pausa sí, en derecha o izquierda, metas, eso súper es Los idiomas cómodos. que se encuentran soportados. Bastantes, te diré. O sea, está súper bien, bien trabajado en ese sentido. Sí. La conexión con Google Play: poder comparar cuál es la puntuación máxima, clic, clasificación, etcétera, Las estadísticas. Y obviamente que hizo lo, hicieron el juego, el team alto. Ahí está justamente los créditos de la composición de música y audio. Sí. saludo a todos. <ríe> justamente disfrutando el, el taller también. donde está justamente lo que decimos, eliminar la publicidad y... que sale en 1.400 pesos. Sus chilenos. Y todo está en pesos chilenos acá. Eh, local. Algunos bonificadores como duplicador de monedas Obtenemos monedas, tener cofre Y también abajo hay una parte de Con las monedas que tú recoges Ir mejorando el temporizador magnético El temporizador de loto Para aumentar las duraciones de ambos ítems Cuando los recolectas Si se dieron cuenta, ambos ítems son ayudan ayudan bastante Porque el, el magneto eh, te permite recolectar Las monedas que se encuentran alrededor ¿Y bueno es que hay un icono perdón, hay un icono diferenciador de la moneda del juego versus lo que cuesta tú querer sacar sí. o obtener algo rápido. Sí. Aparte de que la, ahí dice comprar, hay que Mejorar. Uh -huh. Y el temporizador sí. del otro que obtienes eh, invulnerabilidad. Traje aéreo. Que... Traje aéreo dice lo que carga veo... tu bufanda con combos con truco para activarla eh. y después echar a volar. Radio misteriosa. Ahí veo un espacio. <ríe> hay un espacio de del signo de sin exclamación pero bueno esos son detalles ortográficos sí. eh, es lo más caro ah ¿eh? sí la radio misteriosa que quien quiera que sea la persona que está al otro lado siempre deja algo útil tras comprarlo este elemento aparecerá aleatoriamente hay una tablita de sandboard que no está disponible y una brújula que no está disponible posiblemente tenga relación ¿Qué con será? la radio será porque aún no tienes el nivel necesario para que se habilite Posiblemente o oh, porque se tienen que encontrar Y una vez encontrado, ah. puedas recolectar También hay un modo que dice modo Zen Que es este Zen? Y aquí solamente dice sin puntuaciones, sin perder de carreras, sin distracciones Solo tú y el desierto infinito Que oh. es solamente para ver y para escuchar La experiencia Me recuerda de, como... de relajarte, de estar viendo el fondo mientras escuchas la música cuando aplicas la música para estudiar o para trabajar es como lo siento similar claro. no tiene mucho que ver pero me recordó a, a temas largos y extendidos justamente yeah. entonces claro lo que dice es solamente aprovechar de ver el desierto y deslizarse mientras aprovecha de ver el paisaje obviamente ya no el modo zen sino sí. okay. que ahí ahí sí es el modo zen Sí, de que no recolectas monedas Sino que simplemente como Casi un modo práctica sí, ¿eh? Sin preocuparte de nada Porque no debería haber precipicio Si sí, están estas cositas no deberías... Y ahí Caes pero te recuperas al instante Claro, tú presionas para continuar Entonces Relajado Chuafe. Obviamente No significa que No te no eh, no recorrer ninguna distancia, no, no rompen ningún récord por distancia. Así por ejemplo si caes en el precipicio, te recuperas. Y puedes continuar. Es un buen modo para poder acostumbrarte a los controles. Si no entiendes muy bien la jugabilidad, ir practicando ahí. Claro. Y ya después de un rato eh, puedes continuar con tu partida normal. Si mal no me equivoco, el botón ataca. Y ahí puedes sacar screenshot también. Hacer una captura para poder compartir. Ahí pueden ver el costalazo o ver el paisaje. O con esto nos devolvemos al menú principal. Y ahí está el Alto Adventure. Que justamente se encuentra sí. disponible. Ah, pero está solamente disponible en Amazon. Dice Amazon App Store, que debe ser porque están recomendando la App Store ellos. Mm. Pero si lo buscas por Google Play deberías encontrarlo. Voy a buscarlo en, en diferido. Como te mencionaba al inicio del programa, eh, Alto Odyssey como eh, Altos eh, Adventure. Uh -huh. Llegaron a consolas y PC Los pueden encontrar como... Eh... Sí. Bueno, y aquí también eh, se muestran que puedes ir desbloqueando personajes. personaje Obviamente eh, puedes desbloquearlo a medida que avanzas en los niveles O bien puedes comprarlo ya, Vamos a jugar una última partida te vamos a ir un poquito más cortito Eh, explícame por qué hay que aprovechar esto Es ahora o nunca Sí Pasando el datito Sí, vamos a jugar Yo creo que unas dos partidas La idea es jugar hasta un cuarto para las 10 Porque a las 10 de la noche eh, Metaru, nuestro querido compañero Metaru va a estar realizando una transmisión especial donde va a explicar cómo realiza Pixel Art a través de la herramienta A-Sprite. Entonces viene a las 10 de la noche. Y por lo mismo... No, no quiero tocar la guitarra, por favor. Eh, claro, la idea es eh, presentarnos el programa. Eh, también explicarnos como conceptos básicos. No, déjame ver su Instagram, justamente él... El... Nos pueden encontrar como metaru.px En Instagram Ya dejó disponible eh, La difusión de rigor Informando que va a estar Hoy a las hoy viernes 26 de febrero A las 10 de la noche hora Chile Para quienes nos ven en diferido El capítulo va a estar Disponible eh, Dentro de las próximas horas en Youtube Así que Aprovechamos de dar el dato a través de Twitch que se viene en vivo porque todos los en vivos, o su gran mayoría, los hacemos en Twitch de Power Aquí dice. Hola gente, hoy a eso de las 10 pm, horario Chile, estará haciendo un strip dibujando algunas cosas para Power.c. A través de su canal de Twitch. Será un pequeño tutorial clase de cómo hacer pixel art. Tips, trucos para Asprit. Y de paso también estará avanzando en algunas cosillas con nuestro hermoso arpacazo verde, señor Paua. Sí, ahí está realizando Ay, algunos trabajitos eh, relacionados que queremos aplicar al sitio, así que no se lo pierdan. Es un buen momento para aprovechar, en caso de que estén interesados en el Mundillo Pixelar, cómo utilizar la herramienta, si sí que desean partir, si sí que desean conocer un poquito más, y obviamente sé sí que ya están metidos en, en, en la escena del Pixelar. Pueden consultar, si que desean obtener algunos consejos porque Metaru también ha realizado diversos trabajos eh, de comisión a diversos artistas. También ha estado presente en muchas ferias de diseño e ilustración junto a Eto. Sí. Saludos para el Eto también. Así que es una súper buena instancia. De hecho, yo también voy a hacer varias preguntitas aprovechando que... Tengo el programa, no recuerdo si, si habrá salido alguna edición eh, más actualizada, pero yo lo tengo al menos del 2016, mm. y ahí está, es gratuito, no pesa nada, súper cómodo, oh, justamente, hablando de Metaru está, sí, en, el está en el chat. Dice, hola. ¿Cómo, hola. ¿cómo estás? Muchas gracias por darte una vueltita. Vamos a liberar nosotros la transmisión en unos 15, eh, 10 minutos pilotitos? más aproximados. Sí. Para que justamente sí. te puedas ahí puedes realizar sin problemas el streaming. Volviendo al jueguito. Ahí está el desbloqueo del Sambor, la tablita. Justamente estábamos hablando de las mejoras y todo eso. Sí, ahí, vale. ahí justamente tenía que avanzar un poquito más en, en el jueguito para poder eh, desbloquear la tabla. Y a, la publicidad. Me, me, me, ya, saltémola <risas> Insisto, al menos es pasable, no es sí. obligatorio. Sí, va. Ah, me alcanza la tablita, vamos a comprar la tablita de Zambor. Voy oh. a buscar... yo En su momento sí. oportunidad de... Vamos a aprender cómo utilizar Pero, tu nueva tabla sí, sí, sí. de sambo para utilizarte por las paredes. Recuerdo buscado en su momento varios títulos que, donde tuviese eh, de protagonista una alpaca. Ah. Llama. Así que espero también tomarme... Esta edición mobile de Catando Juegos en los próximos viernes. Son bastante tiernitos, te diré. Uh -huh. que, creo que no era... Con publicidad o al menos invasiva Así que Está revisando lo que tengo disponible por acá Y aprovecho también de Partir estas noches de viernes Porque noches de viernes Es Andos en casa Obviamente Porque pandemia uh -huh. Transmisión en vivo y compartir Ya, sí, ya Ya, ya sé Ahí. Me agrada eso de que tengas interacción Inclusive con las paredes Ah, no alcancé Si sí, aquí te está explicando el tutorial De cómo deslizarte bien por las paredes Ahí voy entendiendo la secuencia. Es pared más eh, lienzos de los globitos. Ir avanzando. Ah, y ahí se realiza el salto. Dentro de spoiler, pero no spoiler. Esta semana eh, hubieron. Los usos bastante importantes de parte de PlayStation y de Nintendo. Obviamente, si los tuvieron la oportunidad de verlos, eh, saben de qué hablamos. Y si no, va a haber un completo resumen este próximo eh, lunes, ya primero de marzo. Pues ya se termina febrero, uh -huh. eh, esta semana este fin de semana, y ya iniciamos marzo con todo en Doravit. Que a las ocho y media de la noche podrán ver y escuchar a Snowpato, a Metaru, a Max y a Tenegan, los cuatro jinetes del apocalipsis, en un nuevo capítulo ultra informativo de videojuegos y música enfocada a ellos. ¿No Sí, así es. ¿no? Ahí no puedes escuchar y vernos el lunes a las ocho y media. Y. No anoche, te preocupes si de te el capítulo, porque después va a estar disponible en YouTube y en Spotify. También en Apple Podcast y Google Podcast. ¿Puedo expoliar de qué va a tratar el especial musical o todavía no? Todavía no. Eso va en la discusión de pauta dominical. Pucha, bueno, trabajar en la gráfica en diferido. Ya, ahí estoy, en nivel, ya estoy en nivel 7. Yo creo que ya con esto damos por lo menos nociones básicas del jueguito. No quiero chile tour, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el spam sí. de todos los comerciales que nos acompañaron en este programa. Sí, todos esos van a ser censurados en algún momento de la subida después del programita. La versión de, de, de YouTube simplemente dejemos algo ahí pagas bailando, no sé, ahí, ahí se verá claro, bueno y de por sí nos vamos eh, despidiendo vamos sí. a aprovechar de a pasar el a otro. otro Sí, voy a consultar perdón eh, en comparación a los dos primeros capítulos de, de Catando Juegos Mobile eh, las pantallas de, del smartphone se veía más oscuro, era porque teníamos una iluminación mauma Sí, la iluminación más o más, pero ya ahora eh, hicimos el sacrificio del bolsillo y compramos una mejor iluminación para poder estar con la camarita ahí sin problemas. Estar eh, mostrando tanto el celular como vamos a desempeño sin tantos problemitas de, de que se viera pixelado u oscuro. Es Mucho mejor, te lo aprovecho de confirmar. Eh, Tus manitos también. <risa> Que todo bien. Sí. Y con esto damos cierre a esta edición de Catando Juegos Mobile. Fue un poquito más cortito de lo usual, de una hora, principalmente porque deseamos Pero... estar después uh -huh. eh, dando el paso a Metal, que va a estar enseñándonos un poquito sobre la herramienta A-Sprites y obviamente nociones básicas sobre cómo eh, interiorizarse en el Pixel Art. Si sí, eh, se dan una vueltita y obviamente aprovechan de realizar preguntas, él siempre va a estar disponible en la, durante la transmisión. Y obviamente cualquier otra consulta que quieran hacer, aprovechen de contactarlo por su Instagram. Lo pueden ubicar como metaru-px. Px, Px metaru-px. Ah, metaru ya, perfecto. Sí, justamente como sale en el chat, metaru-px. Así tal cual. Sí, y va a iniciar transmisiones Cuentan en unos minutitos más para que estén atentos, chicos. Sí. Muchas gracias por vernos en esta edición. Obviamente, también uh, tenemos que agradecer a Motorola por facilitarnos el celular Moto G9 Plus, donde estamos realizando la captura de los jueguitos, aprovechando de que lo tenemos en nuestras manos para poder. Obviamente, traerles eh, los jueguitos y aprovechar de probar su desempeño. Porque el celular, eh, tal como nos dijeron y hemos, nos hemos dado cuenta en todos estos meses que hemos tenido el dispositivo, eh, resulta ser un aliado por el hecho de que dura bastante la batería y justamente la duración hace que pueda disfrutar de los juegos sin necesidad de estar cargándolo tan seguido. Justamente, sea en este caso con... Con videojuegos o alguna aplicación que te consume bastantes recursos con, con la batería. Encontramos una buena opción. Lo hemos, como bien decía Snow, he eh, aprovechado estas semanitas, inclusive ya algunos meses ya. Eh, nuestras manitos. Y lo hemos aprovechado en todo sentido. Así que hemos quedado bastante conformes. Y es súper agradable que tenga un aguante así. Así que es muy apañador y totalmente recomendado, chicos. Sí, y recuerden que. Pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, tecnología, cine, música y mucho más. Además de eso recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Paua.cl o con Paua.cl dependiendo de la red social, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y además pueden escuchar los capítulos de Dorrebit que se realiza los días lunes a las 8 y media en Twitch, lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. En apple podcast en google podcast y cada uno juego también lo pueden encontrar los capítulos que hemos realizado a través de youtube todos los ratitos estamos al día ya perfecto soy el snow me acompañó Funny chan en los controles chan. Sí. Chan, chan. y nos estamos viendo en una próxima edición yo creo que mañana vamos a estar eh, dándonos tiempo, si no el domingo de estar jugando un título que nos llegó para Nintendo Switch sí, sí para estarnos poniendo al día y a realizar la reseña <ríe> correspondiente dense una vueltecita por el calendario que tenemos en el canal de Twitch, ahí justamente tenemos la programación semanal y tendrán el spoiler de rigor para que sepan qué títulos vamos a estar jugando este fin de semana en juegos sí. así es, así que nos estamos viendo en la próxima transmisión, chau chau bye bye